Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que lo estés escuchando este video, este video que es el video 286 de un primer bloque de 320 videos que vamos a hacer. Después vamos a ver cómo hacemos con el resto porque nos va a faltar un montón de cosas. Este video es Luna en Casa 10 en los signos de Tierra. O sea, en Tauro, Virgo y Capricornio. Si no entendés de lo que estoy hablando, si no entendés lo que estoy diciendo, es porque no viste todos los anteriores videos. Te falta ver 285 videos más este. Así que te invito, en el final del video te voy a dejar acá en este costado una cajita de... Eh, un rectángulo. Donde podéis ir a la lista de reproducción de todos estos videos. Son todos videos short, videos cortos. De paso, te invito a que si te gusta el contenido que estás viendo acá, si te sirve para aprender astrología, te invito a que le des like al video, a que te suscribas a mi canal, a que le des click a la campanita, a que me dejes un comentario. O sea, que actives el algoritmo de YouTube. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a más personas y que así pueda seguir eh, enseñando gratuitamente astrología, que me encanta hacer esto. Bueno, entonces, vamos ahora. Luna en casa 10. Responsable, frío y distante. Ahora. Si la casa 10 está en Tauro, como está acá, ¿ves? medio cielo representa la cúspide de la casa 10, MC. Entonces, está en Tauro, la luna está en Tauro y está en la casa 10. O sea, luna en casa 10, responsables, fríos y distantes. Ahora, si la casa 10 está en Tauro, representa la agricultura, representa la constancia y representa el reconocimiento. Ahora, si la luna también está en Tauro, representa lo sensual, lo tierno, lo confiado, o lo brusco, lo crédulo, crédulo o lo inseguro. Entonces, una frase clave que está hecha en este caso por la astróloga Mildred Peraza de Venezuela, astróloga certificada por el CAF, eh, si estás estudiando una carta natal, que tiene estas condiciones, una luna en casa 10, la casa 10 en Tauro y la luna también en Tauro, entonces podríamos estar hablando de una persona constante con su trabajo, cumplido con cada una de sus responsabilidades, o sea, cumplidor con cada una de sus responsabilidades y es bastante confiado. Bien, ahora, ¿qué pasa si esa luna en casa 10 responsable, frío, distante, estuviera la casa 10 en Virgo y la luna en Virgo, o sea, en el otro signo de tierra. Eh, casa 10 en Virgo representa la enfermería, representa la disciplina, representa la intelectualidad, y la luna en Virgo representa lo cuidadoso, lo humilde, lo prudente, lo obsesivo, lo neurótico y lo distante. Por lo tanto, podríamos estar ante una persona que desempeña en el área, que se desempeña en el área de la enfermería, que es muy responsable y cuidadoso en la atención de los pacientes. Por ejemplo, Luna en casa 10, responsable, frío y distante. Pero si esta casa 10 está en Capricornio, representa la administración, la estructura y la obediencia. Y si la luna, en vez de estar en Virgo o en Tauro, como antes, estuviera en Capricornio, representa lo reflexivo, lo prudente, lo reservado, lo egoísta, lo indiferente y lo cruel. Recuerden que para los planetas en los signos damos tres, tres palabras claves eh, en luz y tres palabras claves en sombra. Siempre eh, se trabaja de esa manera. Entonces, si tenemos... Una persona, estamos estudiando una carta natal de una persona que tiene luna en casa 10, que la casa 10 está en Capricornio y la luna en Capricornio, podríamos estar hablando de una persona que se desempeña en el área de la administración. Suele ser prudente, reservado y el trato con sus compañeros puede ser algo distante. Ven cómo usando las palabras claves vamos creando esas frases claves que nos sirven ¿para qué? para esto para eh, ir interpretando bien ahora sí me despido hasta mañana claro que sí eh, mañana nos volvemos a encontrar ¿con qué? con la luna en casa 11 en los signos de tierra y ya vamos definiendo los signos de tierra, chao, hasta mañana que tengas un día maravilloso